Entonces he estado pensando, ¿no? Este, ¿cuáles son las, podrían ser las leyes de empoderamiento? Y se me vino, ya, ya se me vinieron tres leyes de empoderamiento. La primera es dar buenos significados. Dar buenos significados porque, pues, primeramente, nada en la vida, nada tiene significado en la existencia. Solamente el significado que nosotros le demos. Entonces nosotros decidimos, ¿no? ¿Qué significado damos a todo? Regularmente damos, bueno, sin, queremos dar pues, significados que la cultura nos ha enseñado porque no nos queremos sentir culpables o sentir que somos malas personas, ¿no? Entonces a veces damos significados desempoderantes para seguir la cultura y, y no sentirnos, pues, culpables o sentirnos que estamos pensando lo incorrecto, ¿no? Y por lo tanto, pues, nos sentimos des, desempoderados porque cada significado pues es un sentimiento y el sentimiento pues es calidad de vida entonces buen significado buen, signi buen sentimiento buena calidad de vida mal significado mal sentimiento mala calidad de vida Desempoderamiento un significado empoderante, sentimiento empoderante calidad de, vi de vida empoderante entonces pienso yo que esa es una ley de empoderamiento el significado que nosotros le demos oh yeah en, eh, lo va, en, ese, ese es el título el, el, el uno de los chapters este, buen significado el, buen significa, el significado empoderante eh, y luego ya va, vamos a dar detalles ¿verdad? ejemplos y cosas así chidas Uh, también un pequeño ejercicio al final y también este el, el otro significado el, perdón el otro la otra ley de empoderamiento es ser íntegros eh, íntegros pues tú sabes es hacer lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos y lo que les decimos a otros eso este eso nos mantiene empoderados porque cuando nos decimos cosas ¿no? que vamos a hacer a X cosa o que vamos a cambiar o X cosa o le decimos a otros y no lo hacemos, no somos íntegros entonces con el paso del tiempo se nos va bajando no, nuestra autoestima se nos va bajando nuestra autoestima con el paso del tiempo y llega el momento en que pues ya no nos creemos ni a nosotros mismos ni la gente cree en nosotros porque no somos íntegros en lo que decimos y este llega el momento en que pues totalmente estamos desempoderados ya ni nos creemos ni tenemos confidencia ni tenemos no, nuestro autoestima se baja no porque no cumplimos lo que hacemos lo que decimos entonces la integridad ser íntegros es la otra ley de empoderamiento ¡Dan, dan, dan, dan! La tercera ley de empoderamiento, la tercera ley de empoderamiento es lo que nos decimos a nosotros mismos, digamos lo que decimos yo soy, yo soy, esa, eso es dependiendo si yo me digo cuando nos pasan circunstancias verdad, lo que la gente nos diga, lo que, lo que hagamos que no nos salga bien como nosotros tenemos planeado o las cosas que nos pasen en la vida, simplemente, eh, debemos de tener mucho cuidado cuando decimos yo soy, yo soy. cuando estás haciendo un trabajo, digamos, que no te funciona muy bien, entonces uno tiene la opción, ¿no?, de decir, soy un estúpido, el desempoderamiento, o decir, este, esta estrategia que me salió en este trabajo no funcionó voy a intentar otra estrategia mejor yo soy persistente ahí está el empoderamiento entonces el yo soy yo soy ese es el esa es la tercera ley de empoderamiento ¿Eh? qué tal las, las tres leyes me, me faltan cuatro leyes más pero las tres leyes uno, el significado. Dos, la integridad. Tres, el yo soy. ¡Woo Faltan cuatro más. Ahí viene.